Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión, al igual que la fábula del león y la gacela Os traigo el lance de un animal diamante de cada especie Y sin más preámbulo, comenzamos Vemos en la lontananza un grupo de gacelas Vamos a mirar Mira, Ahí tenemos el nivel 2 Mira, un nivel 5 media Un nivel 5 media al lado de otra Así que vamos a preparar el lance cogemos el solo king, calculamos distancia lo vemos allí, marcamos y disparamos y vamos a disparar a la que está al lado, al nivel 2 creo que le he dado, no lo sé, no lo sé al nivel 2 no, al nivel 5 sí le hemos impactado pero al nivel 2 no sé lo que lo que ha ocurrido vamos corriendo a recuperar nuestro, perdón, nuestra gatela nivel 5, será un troll, no será un troll pronto saldremos de duda perrete viene aquí al lado ya estamos llegando mira aquí la tenemos ya muy buen impacto un diamante 113 con, con 30 un diamante pequeñito pero un diamante a fin de cuentas madre mía que cuerna más bonita tiene no la tiene muy cerrada pero es precioso el animal y ahora vamos a decir a perrete Vamos a seguir las otras huellas, no un, un impacto malo Pero hay que recoger el animal, no lo podemos dejar aquí Vamos a ver, perrete Venga, búscalo Lleva perrete como una bala A recuperar nuestro animal Vemos el sangrado Yo creo que le hemos dado Le hemos dado en la vértebra Sangra mucho, pero Nos va a penalizar en fin, ya lo tenemos aquí Vamos a ver qué es Un bronce 91,30 30, ser la parte efectivamente no morda en la vértebra Y ahora os pondré el mapa Para que veáis dónde, dónde ha sido batido Pese aquí en esta zona Entre los dos lagos Vamos a felicitar a Perrete Miraremos por el horizonte Y si no encontremos nada Pues continuaremos Continuaremos cazando no vemos nada. Seguimos sin ver nada. Se habrán espantado los animales. Vamos pues a seguir cazando. Hemos llegado al lago. Y vamos a mirar por la orilla. Ah, ahí vemos una llamada. Bueno, la escuchamos, una llamada de un orice, a ver si nos localizamos. No, no lo vemos ante la espesura, pues vamos a mirar por la orilla del lago. Mira, ahí tenemos un león. Vaya, un 9 legendario. Si no nos llega a avisar el, el origen no lo habíamos visto porque yo quería mirar por la orilla Bueno, vamos a apuntar con el 300 y disparamos Le hemos impactado en el pulmón. Ahí vemos como gruñe Vamos a tener cuidado que esto es una zona de leones No, no lo vemos, pues ya, ya ha sido vacío. Así que vamos a recogerlo, ya vemos en nuestro GPS la, la presencia energética Venga, este vente conmigo vamos a cogerlo, ya sé que no te gustan los leones porque duñe mucho pero hay que recogerlo, vamos a seguir mirando, no sé que hubiera otro león y nos mate como me ha ocurrido a esta mañana bueno, ayer por la mañana en, en una partida multi con Ridian, que íbamos a por leones y cada vez que matábamos uno salían otros dos escondidos y nos mataba. pero bueno vemos allí, o escuchamos la señal de un facoquero. Ya vemos aquí dónde está el abrevadero, Así que vamos a ir corriendo a recoger a nuestro león Legendario, a ver qué puntuación nos arroja eh. Escuchamos una Un gruñidos del león Así que vamos a ir despacito Ya vemos el contorno afian del otro Vamos a ir con el rifle, con el 300 en la mano Sin mira, por si tenemos que hacer un disparo Defensivo la red te sigue gruñendo pero bueno vamos a a recoger nuestro nuestro león legendario un diamante 49 con 20 una puntuación muy buena vamos a disecarlo y os pondremos el mapa donde ha sido abatido veis en esta zona aquí este lago es una zona muy buena de leones os lo recomiendo que la visitéis